Bienvenidos a su programa favorito de preguntas ¿Quién conoce mejor al otaku? El día de hoy tenemos una invitada muy especial ella es la cosplayer y youtuber Yuna Y yo su presentador Roberto vamos a hacerle preguntas sobre un otaku aleatorio que fue escogido como acabo de decir a la azar Vamos a meterle un marshmallow a la participante por cada pregunta incorrecta. Ahora sí, sin más preámbulo, empezamos con las preguntas. ¿Cómo se siente el día de hoy nuestra participante? que Sé que lo conozco, sé que hemos hablado muchas pendejadas, pero estoy como en un 50 y 50 de que puede ser que sí lo conozca como creo o que no sepa nada. Y la pregunta dice así. ¿A qué edad cree usted que Rono dio su primer peso? Díganos, ¿cuál sería su respuesta definitiva? Opción A, definitiva Opción A, 13 años sí. Y la respuesta es incorrecta, completamente incorrecta Así que vamos con el primer marshmallow La respuesta correcta era 16, en la que me equivoqué justamente, gracias No solo lo coma, ¿verdad? Quiero aclarar no. que se lo tiene que dejar en la boca ahí todo el rato Y apenas acaba de empezar Así que vamos rápido Segunda pregunta ¿Cuánto tiempo lleva Roro soltero? De 5 a 6 meses, respuesta definitiva Y eso es completamente incorrecto La respuesta correcta era de 1 a 2 años Déjame a ver, si <risa> ahorita no va a poder contestar Pregunta número 3 ¿Cuál es el mayor miedo de Roro? Opción B. Opción B. Las ballenas. Correcto. Completamente correcto. Es un miedo terrible. No mastique. La estoy viendo masticando. Ah, es que si no se no puedo aguanta, Se aguanta. Le cambiamos los marmelos porque está.. ¿Qué carrera cursa Rono en la universidad en este momento? Opción A, respuesta definitiva. Opción A, respuesta definitiva. Y eso es muy incorrecto. Rono estudia, opción B, diseño gráfico, no publicitario. Oh, Muchas, uy, gracias. No me por los dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ventas y otro marshmallow. Oh. Este es más pequeño, ahí vamos. ¿Cuál es el fetiche favorito de Rono? El favorito. Si no he pegado los dos primeros, voy a pegar estos. <risa> Las mil. Incorrecto, es incorrecto completamente. Las MILF, según aquí lo que me dicen En eh, producción, dice que las MILF Van de segundo lugar, pero su favorito es la C Las Boobs ¿Qué? Pero eh, lo la que era, vez pasada estuvimos hablando Continuamos con la pregunta Número 6 que dice así ¿Cuál era el ídolo de la infancia De Rono? Los Power Rangers Y eso es correcto <risa> Continuamos Con la pregunta número 7 ¿Cuál es el ídolo actual de Rono? ¡Pikachu! ¡Respuesta definitiva! Eso es respuesta definitiva y eso es incorrecto completamente. El público, yo sé que el público sabe, a ver, quién es el fan, de, el, el ídolo de Rono. Star -Lord, Star, -Lord, ¡Star Lord! ¡Gracias! Y ahí va el Marshmallow más. Muchas gracias. Al parecer esta chuna no conocía nada de Rono. ¿Cuál es el videojuego favorito de Rono? Esto es muy difícil, yo entiendo que es muy difícil. 50 y 50 voy a utilizar. ¿Va a utilizar el 50 50? Llega, Yaga, llega, llega, Rakata. Opción P. Resident. Y eso es correcto. Muy bien. <risa> Continuamos con las preguntas y ahora viene otra difícil. El anime favorito. En realidad debería ser fácil, creo yo. Hijos de la gran. Puta. <risa> ¡Ay, full metal! Full Metal Alchemist no, no, sí. es su respuesta definitiva, antes de dar la respuesta correcta como dato curioso Full Metal Alchemist, lo, Rono lo vio recientemente, así que nostalgia no le causa, opción C, respuesta correcta Yuyu Hakusho, entra ahí un nuevo Marshmallow, Yuna ya casi no puede hablar Y llegamos con esto a la mitad de la lista, así que por ahora nos vamos a unos anuncios comerciales Y ya volvemos, un aplauso Y volvemos aquí al estudio con más de las preguntas de este subprograma ¿Quién conoce mejor al otaku? No me acuerdo si ese era el nombre que le pusimos Pero no importa, aquí estamos y seguimos Pregunta número 11 ¿Cuál es el personaje 2D favorito de Rono? Llámese waifu Ay, Misty, de Pokémon Y la respuesta es completamente... Correcta, oh, la respuesta correcta es Shampoo de Radman. Saludos. ¿Cuál es la banda favorita de Ronald? Esta yo creo que nadie la sabe. Estoy por opción A, Baby Metal, porque él fue dos veces a verlas en un mismo viaje. Ok. Esa es su opción A. Ok. Y esta respuesta es completamente incorrecta incorrecta, es cierto que Roro fue muy fan de Baby Metal y las fue a ver dos veces a Estados Unidos, sin embargo el grupo perdió nada las integrantes y se convirtió en otra cosa rara que ahora es. a nadie le gusta. Tome su Manuelo grande, ahí está, saludos. ¿Cuál es la canción chata favorita de Roro? Ay, ¿Cuál será? La de Calle 13, respuesta definitiva. Ok. Según aquí lo que tengo escrito, dice que esa es la opción más ofensiva para Rono, tremendamente ofensiva, Uy, ya que... Ué. Calle muchísimo, y la opción correcta era mayor que yo. No me importa que usted sea mayor que yo. Que... Pero no le gustan las mil... ¡Eso es a la verga! ¡A la verga! No tiene sentido ninguna <risa> respuesta, digamos. Pregunta número 15. ¿El actor favorito de Rono? Le gusta ver de comedia, entonces diría que... <risa> No tiene la respuesta definitiva. Y eso es completamente incorrecto. No es Adam Sandler. Adam Sandler está entre los favoritos. Más sin embargo, la respuesta correcta era Tom Hanks. Continuamos aquí con la siguiente pregunta. Ya llegando a la recta final, con la pregunta número 18: ¿Cuántas veces ha sido rechazado Rono en la vida por una mujer? Diría que cuatro veces. ¿Cuatro veces? Ok, está bien, que el público opina? No, no me digan, es mentira Y eso es completamente incorrecto no Dos lo más, más, gracias No mastique, está prohibido masticar Pregunta 19, ya llegando casi al final ¿Cuántas relaciones formales ha tenido Rono? Ya de una vez la llamada Así que vamos a hacer la llamada de inmediato El primo de Rono, lo vamos a llamar No con... ¿Aló? Ay, contestó, oh Dios Aló, Alan Carvajal eh, Muy buenas, caballeros. Lo estamos llamando del programa ¿Quién conoce mejor al otaku? Y el día de hoy tenemos a nuestra participante Yuna, que lo escogió usted como contacto Ya que le tenemos una gusta? pregunta Sobre Rono La pregunta es sorprendes esto, mi hermano, es de que me haya cogido a mí Todos Es un, un poco años, sorprendente porque... Sí, porque ella no, no contesta mensajes ni nada Ok, ok, ese tema es algo muy común en ella. Vamos a, a, okay. a ir a la pregunta, a ver si usted la puede ayudar. La pregunta es ¿cuántas relaciones formales ha tenido Rono? La, D. La D, dos relaciones formales. Formales, o sea, que lo conoce la mamá. Que conoce todo el mundo. La, o, sea, todo o sea, que el mae le decía novia a la mae. Ah, pero vuelvan pues a decir? disculpe. La dos, cuatro, ¿lo dice usted. 4, ok, perfecto, caballero. Muchas gracias por su participación. Vamos a continuar aquí con el programa. Perfecto. Y después perfecto. del resultado, gracias por atendernos. Saludos, Saludos. A Saludos. hasta luego. Ahí, a mí, a mi mamá. Chao. Y es completamente correcto. Terminamos con la película favorita del Rono: Opción B, al bateo. Respuesta... Opción B, Kikas. Y eso es completamente co. Oh, no, no mentira, es incorrecto. Oh, es incorrecto. La película favorita de Rono es Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo. Y sí. suave, suave, suave. Esta era la pregunta final y la falló. Así que métase marshmallows hasta que no pueda respirar. Dele. ¿Qué? Meta, dele, dele, dele. Dos más, usted puede. Dos. Es el castigo por perder porque perdió. Cuatro. Uno más. Uno más y sonríe a la cámara. Uno más y sonríe a la sí. cámara. Dele, usted puede. Uno más, métaselo. That's what she said. <risa> Muchísimas gracias a nuestra participante, Juno. Un aplauso al público todo. Hasta el momento he sentido la presión del callejero. Grítalo, papi, papi, yo te quiero. Dios mío. Y nos vemos en la siguiente entrega de este programa. Y déjenos saber cuánto nos conocen ustedes a nosotros o lo que creían conocernos. Porque Ronald y yo no nos conocemos. Extraños. Hasta la próxima. ¡Sayonara!